Estamos de boda desde ayer. Bueno, Pero ah, la, la sí. prometida de Pinto cumpleaños, ustedes son malos amigos. Oye, ¿ahora que yo me entero? Ahora es que usted yo me entero. Ustedes están malos amigos, todos. Ella cumpleaños hoy, claro. Ella felicita, a la que ya lo... Eh, ¿Cómo ella se llama? Paulina. Felicidades a Paulina, la... la ¿Cómo que se dice? La, la prometida. va la, la... <risa> a tener hablar. que darle clase. La prometida, porque, la Dios prometida desde de, de el compañero el Pinto, que cumpleaños, muchas felicidades. Pero así es, desde aquí, desde Los Usurosos, de le enviamos ¿sí? nuestras felicitaciones a Paulina, claro. la futura esposa de nuestro trabajador aquí de Telenor, El Pinto. Eh, le deseamos que cumpla muchos años más y, y que, se por... que se siga aportando <risa> bien, que que bien, se, bien. Se ha portado y bien. Y y sí. y que dure esa, esa relación. Ya que le pusieron claro, una casa en el bonita. dedo. Y que le, le eche un ojo de vez en cuando. Ah, al pinto. No, ah, ya Cero. se quede. No, señora, para <ríe> seguir nada el tema de boda, y es que al parecer habrá boda entre Ben Affleck, el actor, pues, novio de nuevo, de J. lo El actor Ben Affleck fue captado en la lujosa joyería de California. El actor y pareja actual de la diva del Bronx, J. Lowe, fue captado en una lujosa joyería y según se puede apreciar en las imágenes que circulan en las redes sociales, se muestra el actor observando muy de cerca anillos de compromisos recordamos que la pareja ya se comprometió en 2002 y entonces Ben Affleck le compró un impresionante anillo con un diamante rosa que J-Lo sigue conservando de recuerdo su compromiso lo acabaron cancelando unos años después y ambos continuaron con sus vidas por separado hasta este año que volvieron a reencontrarse sorprendiendo al mundo con su regreso y nos preguntamos ¿habrá boda? Con la autoridad del tema y el anillo, ¿para cuándo? Bueno, para mí que fue por eso que votaron a Ares, porque eh. ahí no, no, él dio anillo. Sí, claro, claro vamos, que sí. Eh. Ah, okay. Desde que ya le tiró la puya a cuando, ¿para cuándo? Pa después pues, se lo dio. Claro, le dio su anillo. ¿Tú no pues? nos viste a morir? Una anilla. <risa> <risa> ¿Un anillo? No, y, y, y bueno, ya están enchulados ellos dos y vamos a ver. Eh, ¿Cómo termina? Eh, oh, Ay, ¿cómo? ya mucho tiene que hacer con uno, ya. Porque, uy, sí, sí, esa, Dios, esa, tenero, esa señora ¿sabes? ya, yo creo que está relajando. Estamos jodiendo. De madura, una, ¿no? una mujer, una mujer preciosa que se pueda quien ella quiera, pero ya, mana Ya, ya cónchale, Cuida a tus hijos. Oh. No, no, no. Que los de están cuidados. Esos muchachos están pagos, ya. Si tú me dices que has tenido tres parejas, ok, te la paso. Pero diez y voy, con el número dos. <risa> yo con el número 2. eh. Voy bien. Ah, <risa>